sin importar que tu aspecto no sea el de un adonis. Seguramente, alguna vez has oído decir a una chica que lo que más excita de un hombre es que le vuele la mente. Puede sonar burdo, pero es así. No hay nada que enloquezca a una mujer más que una buena conversación. Ajá. Una animada charla en la que tu inteligencia brille por encima de cualquier otra virtud. Créenos, la inteligencia es una de las cosas que las mujeres encuentran más irresistible en un hombre. Así que ya lo sabes, para llegar a estar en su alcoba, deberás pasar antes por su cerebro. Pero no hablamos de la inteligencia de Einstein, inaccesible para muchos. Más bien de inteligencia emocional, algo a lo que tú puedes acceder independientemente de tu IQ. En realidad, debes deshacer el tópico de que las mujeres son complicadas por naturaleza. Conquistar a una chica puede ser mucho más fácil de lo que parece en un principio. Solo hay que cuidar los detalles y saber qué cualidades te harán irresistible para sumar puntos a la hora de enamorarla. Recuerda que lo más importante siempre es el interés e ímpetu con el que actúas frente a ella. Así que si quieres saber a detalle qué es lo que una mujer encuentra irresistible en un hombre y así conquistar a esa chica o a la que se aproxime en el futuro, quédate, disfruta las imágenes y prepárate. A continuación, te lo diremos. ¿Cómo ser irresistible para las mujeres? 1. Ser un buen oyente. No es un secreto a voces que a las chicas les guste que los hombres las escuchen, ya que naturalmente a ellas les encanta hablar. Es por eso que mostrarle a una mujer interés en lo que dice, te volverá irresistible ante sus ojos. Además, ella te seguirá buscando, porque sabe que eres un buen oyente. Además, recordar cosas que ella mencionó en alguna conversación te sumará más puntos. Las mujeres no solo aman que las escuches, sino que en realidad prestes atención cuando ellas están hablando. Esto no debería sorprenderte, pues es de sentido común. Lo sorprendente es que tan pocas personas lo apliquen. Así que si demuestras con hechos algo que ella mencionó, si es que la ocasión lo amerita, será de gran ayuda. Si no, solo con repetirlo, será suficiente te aseguramos que ella no podrá alejarse de ti. 2. Complacerla en la intimidad. En realidad, no es nada del otro mundo. Uno de los reclamos más comunes de las mujeres es que los hombres se contentan con el simple acto y listo. Sin embargo, a ellas les hace sentir bien que las besen, que haya intimidad. Sentir que hay sentimientos involucrados. Si ellas no detectan esto, poco a poco se irán alejando y tú ni sabrás el por qué. Tristemente, muchas mujeres no exteriorizan esta necesidad. Porque si ven que su pareja no es así, las hace dudar. No estar seguras de que el sentimiento sea recíproco y temen ser rechazadas. Claro, tampoco se trata de que seas adivino. Pero cuando un hombre la complace, sin que ella tenga necesidad de decírselo, lo vuelve irresistible ante sus ojos. Y no es que tengas que presumir de ello para atraer chicas. Simplemente se trata de que seas así con la mujer con quien estés. 3. Cocinar para ella. La principal razón del por qué las mujeres prefieren que su pareja cocine es muy básica. La mayoría de las mujeres dicen que eso los hace más atractivos e irresistibles. Otras, que les gusta un hombre con un enfoque igual y que no vea la cocina como una tarea para las mujeres. Y otras más, dicen que les gusta la oportunidad de degustar y probar nuevas comidas. Y qué mejor que sea su pareja. Debes saber que saber cocinar puede influir en el proceso de enamoramiento. Aunque todo depende del aprendizaje y las experiencias previas de la persona, es importante tomar en cuenta que no se trata de una regla, porque no todas las mujeres se van a sentir atraídas por un hombre que cocine o colabore con las actividades diarias. Esto varía en función de sus gustos personales, incluso, Puede ser de manera ocasional, pero lo que sí es un hecho es que cuando un hombre sabe cocinar se ve muy seguro y atractivo y sin duda te encontrará irresistible. Así que ve buscando recetas y pon manos a la obra. 4. Que dejes ver tu lado sensible. Quizá eres de esos hombres a los que les dijeron de niño que llorar era de débiles. Pero escucha con atención. Las mujeres encuentran irresistibles a los hombres que muestran su lado sensible. Y verte llorar es una de ellas. Las lágrimas son un signo de extrema intimidad. Y el hecho que has bajado la guardia probablemente significa que te sientes en confianza con ella. Por supuesto, debe ser por razones justificadas. No andes por ahí de chilletas por todo que eso no le gusta a nadie no seas ridículo ser sensible no es solamente llorar y mostrar que eres débil ante cosas que lo ameriten está todo en contexto a ellas les encanta cuando te atrapan mirándolas fijamente además cuando las abrazan en público de forma rápida o si besas su frente con ternura Créenos. Esto las derrite. Dejar ver tu lado sensible simplemente es mostrar tus sentimientos sin tapujos ni miedos. 5. Que seas tú mismo. Algunas mujeres se fijarán en qué tan cuidadas tienes las manos. Otras, en las uñas, que estén siempre limpias. En la barba bien cuidada. Las cejas. En cómo te sientas. En cómo tratas a los camareros etcétera no no es complicado en realidad es una mezcla de todo lo anterior y de que básicamente seas tú mismo sin artificios simplemente natural pero no presuma lo que eres esto es básico no hay nada más horrible que un hombre que presume el costo de su reloj cuánto pagó por un auto o cómo es que viajó por el mundo en yates y primera clase Recuerda que en una cita lo que importa es quién eres y deberás de ser lo más natural posible. No querrás alejar a tu cita con precios y costos. Las chicas odian a los chicos presumidos. Si ella te nota natural desde el principio, sin duda, te encontrará irresistible. Amigo estilócrata, dinos qué te pareció esta información. Déjanos tu opinión en la caja de comentarios.